Cada vez que en Venezuela se habla de libertad de expresión, la gente suele creer que están hablando de poder decir cosas, decir lo que quieras. Y se nos olvida una de las dimensiones más importantes de todo este asunto, que es el acceso a la información. Y explico por qué. Porque para poder dar debates o informaciones hay que tener datos, hay que estar informados y el Estado debe rendir cuentas. Una de las premisas del acceso a la información es que cualquiera que esté en un puesto de poder al servicio del público, que esté manejando fondos que son de todos, que tenga en sus manos los recursos del Estado, tiene que rendirle cuentas a los demás de lo que está haciendo. Esto que digo parece muy básico, muy sencillo, pero en Venezuela hemos demostrado que estamos rezagados frente al resto del continente. No tenemos leyes de acceso a la información, ni de protección de datos, ni de un montón de cosas que hacen que los venezolanos sean más vulnerables. Porque si un Estado no rinde cuentas, si un político no rinde cuentas, aumenta la corrupción. Está estrechamente vinculado que la gente no sepa cómo se usan los fondos, con que los fondos se usen mal. Así que creer en la buena voluntad no es suficiente. Las leyes de acceso a la información le permiten a la gente, por ejemplo, saber cosas que le permiten tomar mejores decisiones. Una sociedad como la venezolana debería, por ejemplo, tener derecho a saber la tasa, las cifras de homicidios, de crímenes, de crímenes contra la mujer y de montones de cosas sobre las que no se tienen datos. También deberíamos tener derecho a saber sobre las epidemias, cuántas son, dónde están, cómo inciden, cuáles son los estados que están más afectados para poder tomar mejores decisiones. Lo mismo ocurre con la información hospitalaria, con la existencia o no de vacunas, con el salario de los funcionarios públicos, el costo de las obras que se están contratando, cómo fueron licitadas y con esto muchas cosas más. En Venezuela no hemos tenido ni siquiera acceso a cifras oficiales de inflación en los peores momentos de la hiperinflación que tenemos ya dos años viviendo. Eso significa que somos más débiles, que nuestra capacidad de exigencia disminuye, pero sobre todo que no podemos dar debates y exigencias desde el punto de vista de la persona informada. Viene la contraparte. ¿Por qué no se rinde cuentas? Y aquí entra un componente importante de la ideología del chavismo, y es que esto tiene muchísimo que ver con la cultura militar. En Venezuela no se rinde cuentas porque se cree que el otro, que el pueblo, es un enemigo, y entonces no se le tiene por qué dar ningún dato al enemigo. El segundo argumento es más bien populista. Los políticos no rinden cuentas, no dicen cómo le va a su gestión, porque como les va mal, creen que hacerlo los vulnera, los expone, y eso genera muy baja popularidad. La respuesta a esto es todo lo contrario. Más acceso a la información significa mejores gestiones, ciudadanos más comprometidos y más exigentes. No sé si es ahora o será en el futuro, pero es fundamental que los venezolanos sepan que son dignos y que deben tener acceso a información que el Estado tiene que entregar. A tiempo y en el mejor formato posible. Por eso internet es el mejor espacio para hacerlo, pero no hay que olvidar tampoco todos los espacios analógicos donde hoy la información está secuestrada. Soy Luis Carlos Díaz y análisis como este y mucho más los puedes obtener en patreon.com slash Naki Luis Carlos.